Ok, vamos a tomar un poquito de cereales para empezar el día con energía, muy bien, muy bien, Sí. se... Mierda, me cago en la leche, que no he comprado leche, ah, y eso que tengo ahora el baño lleno de papel higiénico pero no tengo leche, vale eh, Pues que fuera están los militares y no creo que me vayan a dejar salir, entonces... Uh, no sé cómo lo voy a hacer Vale, a ver, eh. Creo que se me ocurre algo, vamos a probar Ok, vamos a ver Ok Es que me cago en la marsala. Si Es que, ¿quién me manda a mí? Vamos a ver Si no recuerdo mal, creo que tenía una caja en la cocina Vamos a ver, eh. Ay, sí, sí, mira, aquí está, aquí está Ok, vamos a ver si esto funciona Mmm, mierda, ¿cómo bajo las escaleras ahora? Ok, ya estamos aquí en la puerta. Eh, tengo aquí una madera, vale. Yo creo que puedo hacer un poquito de parkour. Cogemos un poquillo de cartilla y venga, vale. Vale, ahora solo toca cruzar la calle y ir hasta el coche. Yo creo que eso es fácil. ¡Ay, mierda, el coche, coche! Bueno, espero que os haya entretenido el vídeo en esta tarde de sábado tan maravillosa que no se puede salir a la calle. Y, y bueno, no intentéis ser más listo que que el resto, porque al final podéis terminar escaldados. Eh, todos estamos pasando estos días la cuarentena en casa y no tenéis que vosotros ser diferentes. Entonces nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.